No me gusta nada cómo ha quedado la destrucción de la flecha. Tengo una flecha que choca y que se queda ahí. Y que bueno, todo lo más que puedo hacer yo es añadirle en el sistema de render para que se borre y no se vea. Pero una flecha que desaparece sin más no mola nada. Y esto os estará pasando en todos vuestros juegos y es algo súper importante a la hora de que consigáis una sensación de cada jugador. Si de cada jugador queréis buenas sensaciones, los objetos y las reacciones a las cosas que pasan no pueden reaccionar desapareciendo sin más. Sino que tenéis que poner reacciones, brillitos, eh, parpadeos, eh, la, la típica invulnerabilidad, dime. Sí, por ejemplo, un brillito o un lo que sea. ¿Cómo implemento yo ahora que cuando la flecha choque, su reacción sea, por ejemplo, una animación de desaparición? Una animación de que se rompe y que desaparece. ¿Cómo hago eso? Una entidad tipo animación. Una entidad tipo animación. Podría valerme, pero no me gusta. En la propia entidad de la flecha. En la propia entidad de la flecha. Tendría que crear un puntero en Sprite, ya lo tiene. Sí, claro, pero cambiarlo no es solo cambiarlo, sino que si la flecha choca, a lo mejor tiene que tardar en desaparecer 10 o 12 fotogramas de tiempo entre que va desapareciendo. Que la flecha ya no va a chocar conmigo, pero tiene que ir desapareciendo. ¿No? ¿Cómo gestiono eso? Con un sistema extra. Con un sistema extra, ¿cómo qué? ¿Puedo hacer un sistema de animaciones? Yo voy a hacer un sistema también, pero no lo voy a llamar de animaciones, aunque podría utilizar uno de animaciones. ¿Vale? O sea, podríamos hacer un sistema de animaciones en el cual nosotros, cuando una animación termine, podamos ponerle una condición para que haga algo al terminar una animación. Por ejemplo, yo lo que voy a hacer es un sistema de comportamientos. Un sistema de comportamientos en el cual yo cuando la flecha choca le asigno un comportamiento de autodestrucción con animación, por ejemplo. De modo que la flecha va a tener un puntero al comportamiento que tiene que ejecutar en cada momento en su sistema de comportamientos y cuando choque ejecutará este comportamiento que lo que va a hacer es poner un contador que le sirva para contar fotogramas que han pasado desde que choque y en cada cierto fotogramas cambiar el sprite para hacer una animación. Esto es una de las formas simples de implementarlo, ¿vale? Se puede implementar de muchas maneras. L lógico sería tener sistema de animaciones donde tú en el sistema de animaciones puedas saber cuándo ha terminado una animación. Entonces pones una animación y cuando termina la animación ejecutas otro comportamiento, por ejemplo. Vamos a hacerlo así de forma sencilla y rápida porque no tenemos mucho tiempo. Primer paso. Vale. Voy a crear un nuevo sistema pues, me voy a aquí, Sistemas, Nuevo Sistema, y lo llamo Behaviors, por ejemplo, me copio el de Input, voy a poner lo mismo, módule, Behavior System, y aquí estas funciones públicas no las quiero ahora mismo, Tendré un update, sys, behavior update, y en el behavior update, bueno, en vez del de input que lo tenía para cero, con el de physics tengo implementado esto, que es más cómodo copiarlo. Componente behaviors. Que va a ser las que tengan alive y cmps behaviors. Por ejemplo, tendré que tener un componente para las entidades que van a tener comportamientos y sees behaviors update one entity. Vale. Ya tenemos ahí nuestra función. Vale, ahora necesitamos un punto H para exportar esto. Le ponemos el global. Pongo la etiqueta aquí behavior system y ahora con mi behavior system solo tengo que crear un componente nuevo que lo voy a añadir aquí en mis componentes tengo que tener un componente más que es componente y las entidades que tienen comportamiento Y me queda espacio para dos bits más en mis componentes. Fijaos que ya casi se me han acabado. ¿Vale? Entonces, ahora pueden tener entidades que tienen comportamientos. Y entonces, cuando yo a una entidad le dé el bit de que tiene comportamientos, se llamará al sistema de comportamientos, se ejecutarán periódicamente los comportamientos de la entidad. Así que ahora una entidad, si yo le asigno un comportamiento, entonces la entidad hará ese comportamiento. Por tanto, esa, ese comportamiento es una función. Yo meto en, los, en las eh, variables de mi entidad, en mis subpropiedades, espacio para una función más, función comportamiento, y así podría asignarle función de comportamiento cuando quiera que tenga comportamiento, como ahora, que cuando detecte que ha, se ha estrellado, le asignaré un comportamiento de autodestrucción con animación. ¿Vale? Bien, vamos a... Hacer primero una versión sencilla de este comportamiento. La versión más simple es que la animación sea para desaparecer. Primero, necesitamos espacio en las entidades para el puntero al comportamiento. Añadiremos uno más y entonces ponemos aquí Behavior Function. ¿Vale? Tenemos espacio para el comportamiento. Pero hemos dicho que nuestro comportamiento lo que tiene que hacer es contar. ¿Cómo vamos a hacer que nuestro comportamiento cuente? Podemos hacer una secuencia así, pero ¿dónde guardamos el contador? ¿Dónde es? Ahí mismo. Podemos crear otro campo nuevo que sea el contador. ¿vale? Es decir, yo necesito una, una función comportamiento, pero esa función va a necesitar datos. Porque si yo, por ejemplo, dos, dos flechas se mueren y una se ha muerto hace tres fotogramas y una después de tres fotogramas, una llevará un contador y otra otro. De cuánto tiempo le queda para desaparecer y cómo va la animación. Necesita guardar eso en algún sitio. Entonces tenemos dos opciones. Y esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo si tenéis limitado el espacio. Porque, paso número uno, la forma más fácil es, me creo otro atributo. Y guardo ahí un contador. Si de verdad me hace falta ese contador, perfecto, lo puedo hacer. Pero, si lo que voy a hacer, por ejemplo, está muy bien definido, como en este caso es función de animación de muerte final, ¿vale? Es, tiene que haber una animación y luego una desaparición. Si me estoy haciendo una animación de muerte, esta entidad que está haciendo la animación de muerte ya no va a hacer ninguna otra cosa. No colisionará con otras cosas, no se moverá, no eh, estará, por ejemplo involucrada en determinados procesos eso significa que voy a tener que hacer más cosas pero implica también que por ejemplo estos dos bytes ya no se van a usar la velocidad en x y en y no la voy a usar porque no voy a actualizar sus físicas no la quiero mover más la entidad directamente no va a moverse esto podría utilizarlo para otra cosa esto de aquí que es el puntero a la función de colisión también lo puedo utilizar, son dos bytes, porque la función, lo que voy a hacer es que ya mi entidad no colisione con otras cosas, porque se está destruyendo. Si se está destruyendo, no debe. Esta flecha, ¿vale? Si estamos haciendo una bomba que se destruye, puede tener sentido detectar la colisión de la explosión con otros. Pero en este caso no. La velocidad tampoco. Si eso está muy bien definido para todas las entidades, yo puedo reutilizar las cosas que no se usan cuando yo ya me estoy muriendo, por ejemplo. Eso lo podéis hacer en muchos juegos donde no pase lo que acabo de decir ahora. Quiero decir, no voy a utilizar la función de colisión para una explosión que sí que tiene que detectar en su onda expansiva contra qué colisiona. ¿vale? Bien, de todas formas voy a optar por la forma más fácil porque ahora mismo no tengo problemas de espacio. Lo otro solo era un comentario al margen que os puede venir bien. Y entonces hago un behavior count, por ejemplo. Eh, behavior count que este será el 14 entonces este será el 15 y esto es un byte vale ahora que tengo behavior count y behavior function ya sabéis que con mis esto no esto acabo de hacer bueno no me ha abierto nada ya sabéis que si ahora recompilo las macros mágicas que he hecho me van a decir has cambiado la estructura pero las templates no reflejan esa estructura. Tengo que meter en mis templates. Los valores que acabo de definir. ¿Vale? Así que aquí añadiré un val. E. Behavior. Count. 0. Y un val. E. Behavior. Func. ¿Qué lo llamo? Func. Sí, behavior func null ptr y esto se lo voy a añadir al final a todas mis instancias. ¿Vale? Ahora todas mis instancias tienen una puntera, una función de comportamiento, eh, Behaviors s32. Eh, lo he llamado CMPs Behaviors o lo he llamado Behavior Behavior. Le voy a poner Behaviors o todos los demás están en singular. Así que lo dejaré en singular. Aquí, Behavior y. Se queja en 36 de esto que no está definido. CMP es Beg. Vale, ya está. ¿No? Vaya. ¿A esto es porque no habré incluido... Claro. Include manEntity. entity. Man entity. Ahora sí. Ya tengo para todas las entidades función behavior y contador, ¿vale? Todo esto va a seguir igual, no va a pasar nada. Ahora lo que sí que quiero es hacer ese nuevo comportamiento, porque ahora ya lo tengo, ahora ya puedo asignarle a una entidad un nuevo comportamiento. Entonces, una cosa que haríamos muy a menudo, y que esto es donde viene el tema de lo que os he estado contando hoy, es, bueno, yo ahora me voy a la función de colisión y le digo, inicia el comportamiento, ¿no?, ¿Cómo hago eso? Me voy a donde se hace la colisión y voy a poder usar un JR en vez de un JP sys collision init autodestruction bueno lo voy a hacer con arrow init arrow autodestruction o mejor sin arrow, lo hago genérico para cualquiera y me podría valer para otras vale. venga va. vamos a hacerlo concreto que si no nos complicamos Luego ya se generaliza. Vale, me hago aquí un iniciar la autodestrucción de mi arrow. Y entonces iniciar la autodestrucción del arrow, ¿en qué consiste? Tengo que poner un contador para que cuente fotogramas hacia atrás. Y tengo que ponerle un comportamiento, ¿no? Tendré que poner una función de comportamiento. No tengo funciones de comportamiento todavía, tendré que definir una. Entonces tendría que definir, por ejemplo, la función sys... Behaviors Arrow Autodestrucción La O Global Tiene que estar en el HS Aquí Para que la pueda usar en otro sitio Y entonces aquí lo que puedo hacer es asignarla Es decir, la meto en la entidad le meto en el espacio que he puesto, meto esa función para que ahora la entidad use esa función de autodestrucción. Y entonces haría algo así. Ya que tengo en ix la arrow, entonces podría hacer un e Behavior function más cero y meto el sysautodestruction la parte baja. Y en eBehavior más 1 meto la parte alta. Este simbolito que habéis visto, claro, esto de aquí es un valor de 16 bits. Y yo tengo que coger los 8 bits de menor peso y los 8 de mayor peso. Es para eso sirve este simbolito. De esto, que son 4 dígitos hexadecimales, me quedo con los dos inferiores, me quedo con los dos superiores para meterlos aquí y aquí. Ya está. Con esto he inicializado el comportamiento, suficiente. Inicializar el contador, ¿no? Hay que inicializar el contador. ¿A cuánto ponemos el contador? ¿Cuántos fotogramas queremos que dure la destrucción de la entidad? ¿Dos? ¿No será muy rápido? Vamos a 50 hercios. Eso sería dos cincuentavos de segundo. Un 25avo. ¿Cuánto queremos que dure? Una décima serían cinco fotogramas. Dos décimas de segundo de destrucción, una décima... Medio segundo, 5 décimas, 25 fotogramas. Es pues larguillo. Igual nos hemos pasado. ¿2 décimas va bien? Para distribuir una... ¿Eh? E-behavior-count. Eh, le ponemos 2 décimas, ¿no? 10 son... 5 cincuentavos es una décima. 10 cincuentavos, 2 décimas. Ya está... Con esto yo ya sé que la, la arrow va a ejecutar el comportamiento. Tendré que ir restando. ¿Dónde? Si yo hago esto, ¿va a pasar algo? No, si le pongo set for distraction en el siguiente fotograma ya no tengo arrow. El set for distraction es al final del comportamiento, cuando se hayan terminado los fotogramas. Porque si se lo pongo ahora, me quedo sin arrow. La entidad tiene que seguir viva, solo que tiene que autodestruirse dentro de 10 fotogramas. ¿Sí? Bueno, ¿esto va a hacer algo? Pregunto, yo si ahora ejecuto, ¿qué va a pasar con la flecha? Aparte de que se queja porque no tengo... El CIS behaviors este, porque todavía no le he añadido aquí el SysBehaviors. Ah, el Counter, claro, no lo puedo poner así, tengo que poner x Nadie me ha dicho nada. ¿Esto qué es? Vale, ¿va a pasar algo? Yo ahora ejecuto, ¿va a pasar algo? ...porque no pasa nada. No pasa nada por varias cosas. Primero... ...el sistema de behaviors... ...no lo está llamando nadie. Yo He implementado un sistema de behaviors... ...que depende de una función update... ...de los behaviors. Nadie lo llama. Luego no hay updates de los behaviors. Primera parte. Eso se tiene que hacer en el game... Yo en el bucle principal llamo a Collision, Render, Input, Physics, pero no llamo a Behaviors. Por tanto, los Behaviors no se ejecutan. ¿Dónde, llamo, ¿Dónde debo llamar yo a Behaviors? De todo ese orden. Voy a añadir aquí, Behaviors, y ahora la pregunta es, ¿cuándo llamo a los Behaviors? Después de Collision, después de Render, antes, después de Input, ¿dónde debo de llamar al Behaviors? ...de una entidad. Antes o bueno, después del de colisión. Después del de colisión, antes de render. Sí. ¿Por qué? Porque tendrás que saber si ha colisionado o no antes de cambiar. Sí, pero no pasa nada porque si colisiona en el fotograma anterior... ...luego después puede actualizar. Pero ten en cuenta que Behaviors ahora mismo es un concepto amplio. Lo estoy utilizando para un autodestrucción, pero podría usarlo para otras cosas como un behavior de crear una entidad y que aparezca con una animación, o un behavior de una entidad que de repente se mueva de izquierda a derecha, o de una entidad que se vuelva inmortal durante un tiempo. Puedo usar behaviors para lo que quiera. Pero claro, la cuestión es, ¿dónde los actualizo? Yo lo pondría ahí. ¿Tú lo pondrías ahí? ¿Otro sitio? ¿O ¿O yo de forma natural lo pondría a la altura de physics, porque para mí los comportamientos son parecidos a la física. Es decir, hay un input, que es cuando nosotros decidimos qué acción vamos a hacer y a continuación reacciona la física a nuestro input. Pues si hay un comportamiento y la física tiene que reaccionar a ese comportamiento, vendrá después. Para mí es natural ponerlo aquí. Ahora eso sí... Lo más normal es que salvo interacciones específicas entre los sistemas, da igual, porque lo vas a hacer una vez y afectará al siguiente fotograma, ¿vale? sys y update y le voy a poner aquí un color, no sé, por ejemplo bright white para que se vea en el borde, muy bien. Actualizo los comportamientos, ya tenemos un error, 88, no se llama behaviors update, behavior, aquí se me ha olvidado ponerle una S, hay que ponerle la S. Vale, vamos a ver si ahora hace algo, pero yo es que he dicho ya que ya habían más errores, ¿eh? porque he dicho que este era el primero, pero hay más. ¿Veis un blanco? Se está llamando, ¿no? A los comportamientos, al update. El update de comportamientos se está ejecutando, pero la flecha no reacciona. ¿Por qué? ¿Por qué mi flecha no reacciona al update de comportamientos? Bueno... Veo que mi flecha no reacciona al update de comportamientos. Pues hay un motivo por el que mi flecha no reacciona al update de comportamientos. ¿Qué entidades reaccionan a el update en un sistema? Yo llamo update de un sistema. ¿Qué entidades reaccionan? Correcto. ¿Tiene mi entidad el flag de comportamientos activado? No, no lo he puesto. La pregunta es... ¿Debería darle a mi entidad un flag de comportamientos para toda la ejecución? De momento mi entidad solamente va a tener comportamiento en el momento en el que choque. Le voy a poner un comportamiento de autodestrucción. ¿Voy a querer que esté actualizándose el resto del tiempo para descubrir que tiene una función nula y que no debe llamarse? Entonces lo que voy a hacer es, cuando la entidad choque le voy a activar el flag de comportamientos para que responda a los comportamientos y le asigno un comportamiento. Y así es como puedo hacer que empiece en el momento en el que ha chocado. ¿Vale? Collision y aquí voy a coger el componentes lo meto en A y ahora le hago un or con eh, componentes bijectivos y esto lo guardo en cmps y x sí así bien Vale, vamos a ejecutar. Y no le gusta. No le gusta en 182 este flag. SMPs behaviors. Entity, como lo tengo definido. Porque aquí también he puesto behavior. Ay, tener un... Tendría que estar cambiando luego entre el plural y el singular. Debería de poner lo mismo en todas partes. Vale, ¿qué va a pasar ahora? ¿Tenéis una apuesta de lo que va a suceder ahora? Ahora sí que se va a ejecutar, porque le voy a poner el flag de comportamientos, pero ¿qué va a ejecutar? Lights. Nada de nada, ¿no? No solo es que tenga que definir el comportamiento, hay algo más. Ahora mismo... Sí que puede que venga aquí, ¿vale? Aquí mi update de comportamientos llama al for all matching. Que esto es lo que hace que todas las funciones que tienen activado flag de comportamientos, todas llamen a esta función. Y esa función de aquí arriba, esta, no hace nada. Ahora mismo lo que tengo que hacer en esta es llamar al comportamiento es decir, esta sí que tiene que decir me han llamado para una entidad que tiene comportamiento, tengo que coger la función de comportamiento y saltar a ella así que me voy a meto en L, e -behavior, eh, func cero, en H, L e behavior func más 0 y en H func más 1 y ahora hago jp hl y esto es como lo que tenía antes yo aquí no tengo que poner un red porque hago esto, hago jp y el que ha llamado aquí con esta función a la que salto que ya hará red volveré a quien me ha llamado y todavía sigo teniendo un problema y es que llegaré aquí que es el set el sysbehaviors arrow autodestruction y aquí no hago nada para comprobar que la ejecución llega ahí, yo lo primero que voy a hacer es poner un bucle infinito. Voy a poner un bucle infinito aquí para comprobar que la ejecución llega hasta ahí. Que todos estos saltos que hemos diseñado están funcionando. Si se me para el juego cuando la eh, arrow llega ahí, es que estoy ejecutando esto y ya puedo implementar el comportamiento. Y ahora sí, se estará ejecutando. Si no se para la ejecución es que he metido la pata en algo. Vamos a ver. Y como veis, ahí se para la ejecución. De hecho, el borde se queda de un monocolor porque ya no estoy ejecutando el bucle del juego, que es el que cambia los colores. Acabo de bloquear la ejecución. El comportamiento ha saltado. ¿Vale? Así que hemos llegado hasta aquí. Dos cosas para llegar hasta aquí. Lo primero que hemos hecho no está bien. Lo primero que hemos hecho es esto. Esto de aquí. ¿Todo esto que es inicializar el comportamiento de autodestrucción? Si estoy haciendo un sistema de comportamientos, ¿cómo es que es el de colisiones quien inicializa el comportamiento de autodestrucción? Esto no tiene sentido porque esto significa que en cualquier parte del programa yo puedo meter código como este que afecta a cómo funciona el sistema de comportamientos. Lo que yo tendría que haber hecho aquí es llamar a una función init definida dentro del sistema de comportamientos... Porque yo si estoy haciendo un init de un comportamiento, eso es un comportamiento. Esto debería de estar en el sistema de comportamientos. Y yo desde aquí llamarla, porque llamo a la función, porque quiero inicializar el comportamiento. Pero no soy yo aquí quien define cómo se inicializa un comportamiento. Esto debe de estar fuera de aquí. De hecho no debería de ser syscollisions, debería ser sysigevions. Y me vengo aquí, y entonces, como tengo los comportamientos del arrow, hacer este: sys behavior init arrow autodestruction. Y entonces aquí sí, tengo una inicialización de un comportamiento y un comportamiento juntos que los puedo llamar desde fuera, que esto es lo lógico, no definirlo fuera. Cuando hago los conceptos, tengo que tener claro a quién pertenecen, porque si no, voy a acabar haciendo este código en 20.000 sitios fuera, en todas partes en mi código, y luego después en un sitio cambia y en otros es igual, y entonces la lío. Y esto, ahora que lo tengo aquí, ya cuando quiera tocar el comportamiento de autodestrucción, lo tocaré aquí, en los dos sitios. Ahora esto, evidentemente, tiene que estar en el behaviors.h, Y ahora ya lo tengo que usar desde el otro lado. Vale. Y como lo uso desde el otro lado, ojo, que si dejo aquí un JR, este JR está saltando de un fichero a otro. Y saltar de un fichero a otro... Eh, no sé si me está dando el error debido. 175 no definido. Bueno, no está definido... O porque no lo he llamado igual, porque si lo estoy incorporando, no lo habré llamado igual. Este de aquí no lo habré llamado igual. Vale, no estaba igual. ¿Por qué me falta la S? Como siempre. Tengo ahí una incoherencia de nombres importante. Vale, saltar con JR de un fichero a otro da como resultado esto. Warning PCR Relocation Error for symbol Behavior, arrow, arrow Destruction. Este error lo he comentado anteriormente en otras clases y es que cuando yo tengo varios ficheros se ensamblan por separado. Al ensamblarse por separado el linker luego los junta como piezas para hacer un binario final pero el orden en el que el linker junta las piezas no lo sabemos a priori. El linker puede poner... Un fichero que ha ensamblado aquí y el otro a continuación. Y entonces el JR salta de aquí a aquí en el binario. Pero puede poner uno al principio del binario y otro al final. Y entonces estaría poniendo un JR que salta del principio al final del binario a lo mejor 8000 bytes. Y un JR no puede saltar 8000 bytes porque solo puede saltar 128. Y sale por eso este warning de que no, puede, no podemos hacer eso. Entonces esto no es un jr, esto hay que hacerlo con jp para saltar a cualquier dirección de la memoria en absoluto, no en relativo. Y ahora ya tenemos las cosas puestas, ya podemos implementar el comportamiento. ¿vale? Ya lo tenemos, no hemos quitado el bucle infinito, pero ya podemos implementar el comportamiento. Y el comportamiento es muy sencillo, vamos a ir descontando números de aquí y cambiando el eh, um, sprite. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a hacer muy simple para empezar. Voy a hacer que descuente y que cuando quede 1 lo que haga es cambiar el sprite simplemente a un sprite vacío para borrar. Y ya está. Y cuando quede en cero, llame al set for distraction y elimine la entidad. Vamos a poner ese sprite vacío, que creo que no lo tenemos, en assets, esto es donde está la flecha, creo que no tenemos un sprite vacío para la flecha, pero lo vamos a crear, Vale, esto se hace rápido, tamaño del lienzo, y le vamos a poner aquí 9 por ejemplo, vamos a hacer que la flecha sea además del color del fondo y entonces va a ser más fácil en negro ponemos todo esto negro y ahora tenemos este sprite de aquí en medio que básicamente es una flecha vacía Sobrescribimos y utilizaremos ese segundo sprite Para ponerlo muy bien para autodestrucción, como decíamos, vamos a hacer que cuente hacia atrás, así que cogemos el contador E, Behavior, Count y X, decrementamos y lo volvemos a guardar. Y a continuación lo que hacemos es comprobar si esto que hemos decrementado, que lo estoy poniendo abajo y no lo veréis bien, ahí arriba mejor, si esto que hemos decrementado vale 1 y cambiamos el sprite directamente. Así que hacemos un cp con 1 y si es así, lo que hacemos es un jr change sprite. Y si no, tendríamos que ver si es cero, ¿vale? porque si es cero, directamente aquí, jr si es cero antes, destroy. Y el change sprite, bueno, esto le ponemos aquí mejor si acaso, red nz, Uy. si no es cero volvemos y entonces aquí tenemos change sprite. Para cambiar el sprite, cogemos el sprite de la entidad y metemos el nuevo, simplemente. Porque en nuestras entidades tenemos un campo sprite, aquí en entity. Tenemos un campo pSprite, que es el puntero al sprite. Así que podemos cambiarle simplemente sprite más 0. Le ponemos un valor y en PSprite más uno le ponemos otro valor y hacemos un red. Aquí. Y aquí podemos el destroy que nos falta para cuando haya que destruir la entidad, que será simplemente hacer un JP a set for distraction, Entity set for destruction. De hecho, podemos hacerlo aquí directamente. JPZ Man entity set for distraction y nos ahorramos esto. Vale, y ahora el sprite nos falta poner aquí, como hemos hecho antes, los datos, pero de el, el sprite que aún no lo hemos generado. Así que vamos a ensamblar, uy, esto no es ensamblar, vamos a ensamblar y vemos cuando se nos genere el sprite cómo se llama para poder ponerlo ahí. Aquí tenemos en, en Assets, Crimson 2, que son arrow 0 y el segundo es arrow 1, que es el que como veis son todos ceros. Así que arrow 1 es el sprite, lo vamos a poner aquí, con el subrayado delante, que es como lo lleva, y esto como es un global, lo voy a poner aquí a pelo de momento, para ver si funciona vaya, ¿qué ha pasado? va muy lento A lo mejor es que meter un, una flecha lo ha reventado si todo va bien ahora mismo la flecha ¿habéis visto desaparecer la flecha? a ver ¿Qué ha pasado? Fijaos en lo que pasa con la flecha. ¿Notáis que la flecha además desaparece como entidad? Porque fijaos que hay un momento en que la flecha desaparece como entidad y se ve en el render de arriba que al dejar de renderizarla se reduce. Este render hay un momento en que se reduce. ¿Lo veis? Eso es cuando la entidad ha muerto y deja de ser renderizada. Pero si os fijáis la entidad, llega hasta aquí, continúa y luego desaparece. Desaparece como 10 fotogramas después. ¿Por qué pasa esto? La animación. No es porque inicie la animación cuando estoy en el límite. ¿Por qué? yo le he dicho, toma este comportamiento de autodestrucción y la entidad no se ha parado. La entidad no se ha parado porque la entidad, por mucho que yo haya iniciado el comportamiento de autodestrucción, sigue teniendo física, sigue estando viva, sigue teniendo colisión, sigue teniendo todos los demás componentes, por tanto sigue haciendo el resto de cosas. Yo lo que tengo que hacer con la entidad, si ya la entidad no va a interactuar con el resto del sistema, es quitarle la física, quitarle las colisiones, quitarle todo lo que ya no va a funcionar porque en realidad solo quiero que haga una animación y luego desaparezca. Le tengo que quitar los componentes para que deje de interactuar con el sistema. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Para que no me haga esas cosas que está haciendo ahora, que sigue teniendo física, se sigue actualizando. Y yo no quiero que haga eso. Y por eso viene muy bien tener el init como tenía aquí. Porque yo lo que he hecho en el init es simplemente añadirle el comportamiento de eh, behavior, pero yo en realidad lo que puedo hacer es decir, no, a partir de ahora solo quiero que tengas render y behavior, y ya está nada más, quiero que hagas el comportamiento y te renderices así que me ahorro el cambiar los comportamientos y lo que hago es directamente establecer que quiero que tengas e-render e render con e-cmp-behavior y por supuesto tendrá que estar viva, FMPs alive. Y con eso me aseguro de que ya no tiene ningún otro componente. Ahora no tiene física, no tiene collider, no tiene collision, no tiene nada de lo demás, porque todo lo demás tiene que dejar de hacerlo, tiene que dejar de comprobar las colisiones, tiene que dejar de moverse, tiene que dejar de todo lo demás. Así que vamos a ver si cambiándole eso, ahora la flecha se para y luego desaparece, que es lo que tendría que hacer. ¿Lo ¿Habéis visto? Ahora sí se ha parado y ha desaparecido, y eso es algo que llevamos utilizando tiempo, que es el sistema de entidad, componente, sistema, pero no estamos aprovechando la potencia de te activo comportamientos, te desactivo comportamientos, te activo un sistema, te desactivo otro. Si desactivo la física, ya no te mueves. Si desactivo el collider, ya no colisionas. Con lo cual, ya no me vas a hacer cosas como que la flecha se quede parada, yo me mueva hacia ella y me mate. Que no tiene sentido, porque podría colisionar, pero ya no puede porque le he quitado el collider, le he quitado el colisión, Ya no colisionará, ya no reaccionará a las colisiones. Eso es lo que hemos hecho, y si queremos hacerlo un poquito más molón, solo tenemos que hacer un pequeño retoque a esto, y terminamos de hacerlo molón del todo. El retoque muy sencillito es hacerle dos fotogramas de animación para que desaparezca. Simplemente. Ahora mismo solo tenemos un estoy a tope y desaparezco. Así que voy a cambiar el tamaño de esta imagen. Y le voy a poner dos fotogramas más que serán 15 de alto. Y ahora esto me lo llevo abajo. Creo dos fotogramas más y estos dos fotogramas simplemente les hago un quitarle una puntita, quitarle el cuerpo y quitarle el total. Y así tengo una animación de que la flecha desaparece. Podría hacerla desaparecer al revés si queréis, pero bueno, lo mismo da. Hago estos fotogramillas y entonces ahora cambio mi behavior, que es el que tengo aquí, para cambiar el sprite varias veces. Y ahora tengo 10 fotogramas, lo puedo cambiar, por ejemplo, en el 8. Como veis, cuando llegue a 0 se destruye. Ahora compruebo si es el 8 y si es el 8, jr, bueno, si es el 8, change... vamos a poner si es el 8... Sprite Arrow 1. Eh, Pondré así. Si es... No, podemos el 7 para que no sea tanto. O mejor no. Lo, lo iniciamos desde el principio. 9. 6. El Sprite 2. Y luego en... Bueno, son... Tenemos que usar el 1 bueno, y el 2, mejor 5 y 2, por ejemplo. O 1. Ahí va bien. 2 y 3. Y entonces aquí ponemos el sprite arrow 1. Aquí ponemos el sprite arrow 2. Y aquí ponemos el sprite arrow3. Y lo que hacemos simplemente en cada uno de ellos es un red. Se puede mejorar este código, pero para probarlo rápido nos valdrá. ¿Vale? Y si, eh, si no es ninguno de estos, aquí un red, para que no cambie más nada. ¿Vale? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Vamos a ver si funciona. Y podemos ver una animación de desaparición de nuestra flecha. ¿La habéis visto? ¿Se ha notado? Si no, lo puedo hacer un poquito más despacito o más grande. ¿Vale? Ahí habéis visto una pequeña animación. Lo voy a ejecutar con WinApe. Y así le bajamos la velocidad para que se vea esa animación muy lentamente. Se puede mejorar la animación, vale no, no es que sea yo un experto dibujando, como bien sabéis. Aquí en WinApe le pongo la velocidad, se la bajo al 15% mismo y ejecutamos. Y entonces ahí veréis cómo llega la flecha y cuando llegue justo justo al final, veréis cómo desaparece poco a poco. ¿Vale? Y ya no tenemos flecha. Y con esto hemos implementado justo lo que os hace falta si queréis que las interacciones en todo vuestro juego den resultados que no sean inmediatos, que no sean cosas que toco y desaparecen, que no sean cosas en las que el usuario no percibe un feedback, con esto es con lo que podemos implementar comportamientos pues de que el usuario tiene un brillo temporal, de que una flecha pues explota, de que algo eh, cuando se muere se deshace, cosas de ese estilo ¿vale? Podemos hacer cualquier tipo de comportamientos, incluso que algo de repente cuando recibe un golpe cambia de forma de comportarse y hace otra cosa porque le hemos cambiado su función de comportamiento. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa? Creo que ya con eso hemos dicho un montón de cosas. ¿A Cada, entidad puede tener un Cada entidad puede tener perfectamente un comportamiento porque como los hemos puesto como una función que está dentro de las propiedades de la entidad, lo puede tener desde el principio. Con esto podemos hacer IA. Podemos ponerle una entidad, un comportamiento desde el principio y activado el sistema de comportamientos y entonces la entidad sigue ese comportamiento y que ella misma diga si ha pasado tal cosa cambio de comportamiento como una máquina de estados.